bienvenidos de nuevo amigos de Mr. robot el día de hoy vamos a ver cómo se resuelve el wall maze el laberinto pero cómo se resuelve no bloque por bloque sino con sensores va a ser un poquito diferente vamos a hacer algo diferente a lo que haría uno normalmente que es ensayo error entonces aquí lo vamos a hacer con sensores entonces para ver cómo funciona nos vamos a dirigir a nuestro laberinto, al Wall Maze. Aquí tenemos el Wall Maze. ¿Listo? Y vamos a empezar a hacer esto. Primero, vamos a ver cómo mi robot eh, tiene que... Hombre, lo tengo que poner más rápido. ¿Listo? Entonces lo vamos a poner rápido, rápido, rápido. Le ponemos la velocidad. Estos es bloques ya lo hemos visto. También vamos a poner a que nos trace el recorrido, simplemente por efectos de, eh, pedagógicos. Listo. Vamos a poner que poder ver el recorrido que hace, porque van a ver que él no hace el recorrido más corto, pero al tener en cuenta que lo hago con los sensores y el más eficiente. Listo. Entonces lo primero que yo voy a hacer es... Poner un bloque que me repita por siempre lo que voy a hacer en este momento. ¿Y qué voy a hacer? Que si, primero que todo, que mientras la distancia sea mayor a 260. porque qué 260? Porque un cuadro es 250. ¿Listo? Que si la distancia es mayor a 250. Mientras que la distancia sea mayor a 250, perdón, el avance... A260 avance y voltea a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque va a ir detectando el borde derecho. Los bordes derechos hasta que llegue acá. ¿Por qué? Porque así va recorriendo como al lado de la pared. Cuando uno está en un laberinto, uno no sabe muy bien, entonces uno va tocando las paredes para ver por dónde anda. Esto es más o menos lo que va a hacer el robot. ¿Listo? Entonces, mientras... Entonces pongo el while no lo veo aquí ya aquí ya lo encontré. mientras que la distancia sea mayor a 260 listo él me va a, a ir adelante y voltear a la derecha entonces si la distancia es mayor a 260 él va a ir hacia adelante y voltear a la derecha ¿por qué a la derecha? porque simplemente va a censar la pared derecha también lo podríamos hacer hacia la izquierda si quisiéramos puede demorar un poquito más en este caso pero eh, se podría hacer entonces va a ir hacia adelante 250 y voltear a la derecha esto lo ponemos dentro del mientras del while y ahora lo que va a hacer mi robot es que vamos a poner una condición que si la distancia es menor ¿okay? que si en caso de que cuando voltee la distancia sea menor a 260 o sea que no puede avanzar ¿sí? le vamos a poner una condición y la condición es que si la distancia es menor a 260 hombre me vaya a voltear a la izquierda hasta que la distancia sea de nuevo mayor a 260. Entonces, le vamos a poner aquí que si la distancia es menor, listo, aquí a 260, mientras que nos cargamos poniendo lo que es. si eso llega a pasar, entonces lo que vamos a hacer es que mi eh, Voy a repetir. ¿Qué voy a repetir? Voy a repetir que voltee hacia la izquierda. ¿Listo? Voy a repetir que voltee hacia la izquierda. Yo lo puedo eh, cambiar a, ahí en los bloques o lo puedo cambiar una vez lo pongo aquí en el escenario de programación, en los scripts. ¿Y, ¿y hasta cuándo? pues hombre lo ve hasta que va a repetir eso hasta que sea mayor a 260 de nuevo. esa condición lo va a poner dentro del mientras, porque mi, en el momento que voltee, ¿sí? mientras que eso pasa, cha, cha, cha. listo. En este caso, lo que va a pasar es que no nos va a, a parar, Eduardo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a poner otra condición a poner un IF ELSE, ¿listo? Entonces, vamos a sacar todo esto de aquí para que veamos cómo lo vamos a hacer en un momentico. Este IF ELSE lo voy a poner acá, entonces, perdón, es IF ELSE. El IF ELSE nos brinda dos posibilidades, una si sí es verdad y otra si sí es falsa. Entonces, IF ELSE, si el, el de abajo, si el sensor de abajo si el sensor de abajo, el down eye detecta rojo, él va a parar. De lo contrario, me va a hacer todo esto que le pusimos que haga, que es ir hacia adelante y, y voltear a la derecha. Listo. Esta de pronto no es la programación con sensores más rápida, pero es muy buena, es muy, muy ya muy depurada. Eh, hay otras que pueden ser más depuradas aún ya cuestión de ustedes averiguarlas y hacerlas y cacharrear como decimos nosotros eh, para que les funcione mejor bueno. y ahora pongo esto en el ELSE entonces vamos a leer esa programación que hicimos primero que todo la velocidad de mi robot va a ser 100 y para el giro 100 voy a poner el lápiz en color verde para que lo haga ahora lo voy a poner, lo va a activar y vamos leyendo esto. Primero, siempre y cuando la distancia sea mayor a 260, él va a recorrer 250 y voltear a la derecha. Cada vez que voltea a la, a la derecha, si no hay por dónde voltear, él sigue volteando a la izquierda hasta que encuentre espacio para seguir avanzando. ¿Sí? Bueno, eso es lo principal. Y lo que puse al principio es que si sí detecta el piso, la parte roja, que es como la bandera cuadros, pues pare. Vamos a ver que ahí, por ejemplo, el rod uno iría ¿se perdió? No, está tocando las paredes. Y aquí va a ir hasta la D y se va a devolver. Cuando uno está en un laberinto, uno va tocando paredes, sobre todo si estamos a oscuras si y no vemos bien, estamos tratando de avanzar, uno ve con las paredes, va censando, eso es lo que está haciendo nuestro rod Él está censando por dónde puede ir. ¿Cuál sería el recorrido? En el momento que él lo haga, eh, que llegue, él debe parar. ¿Listo? Si no nos para, no es que no hayamos fallado, simplemente que hay que modificar el código. Hay que mirarlo. Recordemos que esto es un código que estamos ahí haciendo sobre la marcha eh, y de pronto hay cosas por cambiar. Puede pasar, puede suceder. Listo, aquí ya estamos ya en la recta final. Vamos a ver cómo nuestro robot cada vez voltea a la derecha. No encuentra espacio, entonces vuelve a voltear a la izquierda y sigue avanzando. Listo, esto lo hicimos con funciones anidas, que es anidado. Que va una dentro de la otra. Podemos ver que el while va dentro del forever, el if else va dentro del while, tenemos un IF dentro del ELSE. <risa> Tenemos un REPEAT UNTIL dentro del IF. ¿Sí? Entonces, es una, una cosa dentro de la otra. Es como, como, como cuando decimos, ¿sí? Eh, si me puedo ir en bus, me puedo ir en taxi. Si me voy en bus, tengo dos posibilidades. muy sentado, muy parado. Si me voy sentado, tengo dos posibilidades. Voy solo, voy acompañado. Bueno, ahora con, el, eh, con la pandemia, de pronto, no vamos acompañados, pues no importa. Esas son las posibilidades y la condición. Ahí llegó. Y vemos que en ese momento para. Y vemos cómo nuestro bloque se queda ahí en el Stop Driving. Porque ese es el bloque principal. Entonces, ahí podemos ver que logramos nuestro objetivo. ¿Listo? Bueno, espero que les haya, hayan visto la, la forma de resolver este laberinto con esas, esas funciones. Eh, como siempre no queda sino decirles que se suscriban aquí a nuestro canal, aquí en la carita de Mr. Roboto. Y bueno, esto fue todo por hoy en Mr. Roboto, robótica para mentes inquietas.